Y a todos, hemos decidido que la laboratorio se muda otra vez porque se ha quedado pequeña, así que nos mudamos a otro local. Si, tenéis, eh, si habéis de algún edificio tipo el corte inglés así que lo podamos tomar. La Fundación Botín es nuestra aspiración, que eh, ante su eh, poca utilidad pues podemos tomar una ¿no? las tener vistas del mar, es el próximo objetivo, así que os animamos a, a empujar a ello. ¿Tenemos ahí el colegio que si quieres? No, eso ya, ya ha habido propuestas con lo del colegio, ¿no? Así que no lo provoques porque ha habido propuestas de ocupación del colegio. No, bienvenidas de verdad eh, a todas y a todos, y imagino que la mayoría conocéis este espacio, pero bueno, ahora tienes un, un espacio asociativo, espacio cultural y, y librería, y bueno, eh, espacio de agitación, decimos nosotras, de, de ideas críticas, y un agitador de ideas críticas eh, respecto a nuestras, muy específicos, pero yo diría que el general de nuestras vidas es, es José Antonio Sánchez Raba. Eh, muchas lo conocéis, eh, aparte de profesor y director del Colegio Cineros. Pues alguien que ha estado en los últimos años, bueno, durante muchísimos años, muy involucrado en, difer en diferentes movimientos sociales con una sensibilidad especial frente al tema de la alimentación, que no es un tema cualquiera porque es un tema vertebral, ¿no? La alimentación, al final, es el resumen de otra cantidad de, de factores que creo que es lo que nos va a plantear. Entonces, nada, mmm, que lo disfrutéis. Voy a conectarte al altavoz por si necesitas el, el micro, ¿vale? Sí, claro. ya. Bueno, buenas tardes. Mira, yo de este tema he hablado por muchos sitios de, en Cantabria y fuera de Cantabria, ¿no? Pero realmente si no hablas en la vorágine es como si no hubieras hablado en ningún sitio, ¿no? O sea, este es el, el epicentro del compromiso social, el epicentro de la movilización y claro, hablar aquí tiene un compromiso porque, claro, los que estáis eh, pues eh, sois gente que sabe mucho Está muy formada, muy sensibilizada, entonces aquí es complicado, ¿no? Porque cualquier cosa que meta la pata lo vais a detectar enseguida, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar porque el tema es un poco, un poco largo, ¿no? Eh, va a tener tres partes mi intervención. En la primera parte mmm, le voy a dedicar demasiado tiempo, es esta. ¿eh? Entonces eh, yo comprendo que es, es complicado, pues, eh, pues, este mensaje... Eh, ...estar mucho tiempo con él... ...pero creo que es necesario... ...que nos, eh, nos mentalicemos... ...para pasar a la siguiente parte... ¿no? ...pero... Eh, algunos estáis diciendo... ...estáis pensando que me he equivocado... ...que falta algo... ...bueno, la primera parte quiere decir... ...que es muy negro la realidad... ...la realidad en la que nos movemos... ...es bastante negra... ...entonces... Eh, ...siento ser un poco agorero... Eh, ...esta mañana... Eh, ...en Twitter me decía una persona que era neurótico, el planteamiento, bueno, es posible que tenga un poco de eso pero bueno, me acabaremos de la parte negra y llegaremos a otras partes, a las siguientes partes de la esperanza en que el futuro o es ecológico, o si no, nos vamos a la mierda, nos vamos al negro, más negro de, eh, que existe. Entonces, el futuro es verde. Y la tercera parte es el camino el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese, a ese futuro verde. El camino yo le veo multicolor, el camino del ecologismo, el camino del feminismo, el pacifismo, eh, es el camino de los derechos humanos, eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, este es el camino. ¿eh? Entonces, para pasar del negro al verde, el camino multicolor. Esas son las tres partes en las que voy a dividir la, la presentación. Eh, José, perdona, sí. una pregunta. Eh, sí. bien o el micro? Mejor micro. ¿no? ¿Mejor micro? Sí. No sé, pero, pero a ver, yo sé que más incómodo. Sí. Bueno, pues el título es La comida, un negocio redondo. Pero la verdad se quedaba corto porque yo creo que podríamos decir un engaño redondo y seguiría siendo válido, o un fraude redondo también, un saqueo, la cantidad de sinónimos podría ser grande, ¿no? Una estafa redonda. Y vamos a ver, vamos a intentar explicarlo esto. Bueno, aquí no hay. Todos los que estáis aquí conocéis esto. Iba a decir, hay algún niño por ahí atrás, pero que no conoce esto, ¿no? Cuando aparecían la televisión los dos rombos, pues se quería decir que había que apagar la televisión. Y entonces eh, los niños a la cama, luego los adultos a lo mejor encendían otra vez la televisión, pero. En principio quiere decir que va a venir un discurso que es un poco duro. Entonces el discurso tiene tres partes. Por un lado vamos a hablar de un gran negocio, como hemos dicho, que utiliza una droga, una droga legal, pero una droga, que nos enferma. Eso es la comida. Entonces vamos a hablar de las tres partes y voy a intentar demostrar cada una de esas tres partes. ¿no? Eh, este es un... Una eh, infografía una, eh, clásica ya de 2013 de Intermonosca, que muchos la conocéis aquí, veo que porque la conocéis, y ya de 2013 ahora pues ha cambiado, ha cambiado a peor, claro. Eh, las 10 empresas que están ahí en el centro eh, son las 10 grandes de la alimentación mundial que controlan el 10% de la economía mundial, no el 10% de la alimentación sino el 10% de la economía mundial. Entonces, eh, claro, estamos hablando que más eh, que las energéticas, que más que las armas, más que otra serie de, de, de empresas. ¿no? Pero este, esta infografía pues eh, nos daría para hablar durante mucho tiempo, porque resulta que los satélites que están alrededor de cada una de las 10 son pequeñas empresas que han ido absorbiendo, han ido eh, bajando los precios, eliminándose competencia y luego, pues cuando la empresa estaba con el agua al cuello, la han comprado. Entonces, eh, de 2013 ahora ya hay muchos más satélites y hay muchas más pequeñas empresas que han cerrado y están absorbidas por estas 10. Pero es que además, una cosa curiosa es que las 10 no son competidoras entre sí. No o se hacen la competencia, porque cada una está en un ámbito del mundo y cada una tiene un sector de la alimentación distinta uno de los desayunos, otro de los infantil, otra, y cada una tiene un ámbito diferente entonces no compiten entre sí al contrario, se ponen de acuerdo entre ellas para ir en contra de los consumidores entonces el negocio de estas empresas es redondo porque son monopolios son prácticamente monopolios y además ya Rizando el rizo, detrás de esas 10 empresas eh, encontramos eh, grupos inversores, bancos, que son los que tienen intereses y acciones en todas ellas, o en varias de ellas a la vez. Por tanto, estamos hablando de que hay diversidad de opciones. Eh, no, no tenemos, es lo que nos dan estas, es lo que tenemos que tragar. Bueno, pero diréis, hombre, ya hay otras alternativas tenemos producto, eh, una legumbre local, de aquí, todo esto, dices, hay, hay otro, no solamente son todas estas empresas de precocinados, de fritos, de rebozados, de esto, no, tenemos cosas sanas como esta. Bueno, pues si hacemos lo de darle la vuelta, eh, le damos la vuelta y miramos la etiqueta, los de atrás no lo veis, pone ahí USA. Es decir, que la legumbresa nos ha venido de Estados Unidos. El 80% de la legumbre que se consume en España viene de sitios muy lejanos. de Estados Unidos, de China, de Chile, de Argentina, de México. Entonces, ¿Y cómo ha sido el proceso allí para cultivar esta, esta legumbre? Pues ha sido de echar a los campesinos de sus tierras, echarles, eh, robarles las tierras, y esos son ahora los que están teniendo que emigrar de sus países para irse a Estados Unidos, para intentar pasar a Estados Unidos, el sueño americano. Bueno, pues todos esos se les ha quitado su forma de vida, se han creado macro latifundios, ¿eh? grandes extensiones de terreno, donde se fumigan con avionetas ¿eh? y con un mínimo coste se está produciendo esas legumbres llenas de pesticidas, de plaguicidas, de fungicidas, de un montón de de productos de así de este estilo y luego se meten en los barcos llenos de conservantes también para traerlo aquí y aquí se envasa el león en Asturias, en algún sitio de esto y nos creemos que nos estamos comiendo algo sano bueno, pues esto es el 80% recordad el 80% de la legumbre se, eh, que creemos que es española o se envasa aquí pero nos viene de esos sitios, ¿no? Sitios donde hay unos controles sanitarios pues eh, diferentes menos estrictos que a lo mejor en la Unión Europea y tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo y bueno, pues vamos a, a seguir viendo cómo este negocio, fijaros esto suena, ¿no? El otro día estábamos en, en las eh, las gildas organizaban un acto sobre la economía circular y esto fijaros, ya, la, ya hay economistas nos dijeron el otro día en la libre, nos dijeron que eh, ya hay las grandes empresas están queriendo colonizar este concepto de economía circular ya eh, están haciendo lo que se llama el lavado verde antes se llamaba la responsabilidad social corporativa y ahora se llama el lavado verde que quiere decir que eh, bueno pues ahora si yo soy una empresa de estas eh, de esas diez pues yo tengo que demostrar que estoy a favor de la economía circular y hago algo para demostrar que estoy cambiando cuando realmente yo no cambio vosotros conocéis la es muy típico el, el ejemplo este de eh, la fábula del, de, la, de la rana y el escorpión ¿eh? Que el escorpión quería cruzar el, el río y entonces le dijo a la rana por favor me subes la rana no, no, no, que, que me vas a picar y, y me vas a matar no, hombre, ¿cómo? ¿Cómo te voy si, si me vas a ayudar? Y cuando están en mitad del río, pues el escorpión va y le clava el aguijón a la rana. Y se van hundiendo los dos y cuando se van hundiendo le dice ¿Pero, pero por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho si no ves que nos estamos hundiendo? Y dice, es que es mi naturaleza. Entonces la naturaleza de los capitalistas es ganar mucho dinero. No les pidamos que cambien su naturaleza. ¿eh? Entonces, no se querrán engañar, ...y querrán asociarse este concepto de economía circular... ...que bueno, para resumirlo es lo que hacían nuestros bisabuelos... ...nuestros bisabuelos hacían economía circular... Eh, eh, ...producían local, sin pesticidas, sin plaguicidas... Eh, ...consumían eso local, no tenían plásticos, no tenían residuos... ...y los residu el desperdicio era mínimo y reutilizaban todo... ...los trapos, eh, eh, para trapos de cocina, los vestidos, un hijo, el otro hijo... Bueno, pues eso era la economía circular más o menos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ahora mismo pues algunos eh, economistas bien intencionados quieren, quieren implantar, pero eh, la economía pues, eh, no está por ahí. Eh, lo que muchas esperáis, grandes empresas que están diciendo que hacen economía circular, porque ahora se va a mover un montón de dinero en la Unión Europea para subvenciones a las empresas para la economía circular. Veréis que será el lavado de cara, ¿no? el green washing, no sé cómo se llama en inglés. ¿no? Bien, pero la, eh, la economía eh, capitalista, ¿qué es lo que nos eh, quiere vender? Pues nos quiere vender lo siguiente. Come, come lo que yo te doy, eh, come todos estos productos de estas 10 empresas y otras parecidas, que comiendo esto a corto o medio plazo vas a enfermar. O sea, comiendo estas cosas que yo te doy... Eh, seguro que enfermas y yo te voy a curar porque estos que tienen el dinero en las empresas de alimentación tienen también el dinero en las farmacéuticas y en los hospitales privados y en los hospitales públicos semiprivatizados hoy en día si les toca ir a Valdecilla o a Laredo o tal los catering, las empresas de catering son estas grandes multinacionales eh, que son los eh, fondos de inversión los grandes inversores que eh, nos van a curar a nosotros para que sigamos comiendo y que enfermemos. Fijaros en esta economía circular no conviene que la gente se muera porque entonces ya no consumen. Bueno, también a lo mejor tienen naciones en las funerarias y entonces ese es el desperdicio, el desperdicio mínimo, ¿no? Ahora nos interesa que vivan muchos años, que vivan muchos años para estar alimentando pues a la bestia, ¿no? entonces bien con la comida o bien con las medicinas viviremos muchos años ¿eh? y estaremos alimentando esta economía circular bueno esto lo cogí hace, hace unos días hace unos días apareció en el periódico esto eh, fijaros que dice una mejora del beneficio o sea que ya tenían beneficios y sobre esa mejora eh, sobre esos beneficios 41,6% de beneficio Claro, pensaréis todos, lo ha repartido entre los trabajadores, ¿verdad? Sí, este, tenemos todos claro que esos beneficios los ha repartido. Claro, si, si hablamos pues de estas multinacionales, eh, de, de que están esquilmando los eh, acuíferos para eh, sacar su agua y luego dejar esos pueblos dejar sin agua y venderla a precio de oro en sitios donde están pasándose, bueno, pues, y está haciendo negocio con, con eso, ¿no? con nuestras vidas. Bueno, que utiliza un negocio que utiliza una droga. No te estás pasando, José Antonio, esto de la droga. Eh, bueno, como todas las drogas, hay unas drogas que son eh, ilegales y hay, a los grupos de presión se les llama mafias y cuando son legales se les llama lobbies. En inglés queda más bonito ¿eh? y están todos registrados grupos de presión. ¿Quiénes son estos? políticos, es políticos sobre todo, economistas, gente que es capaz de meterse por los despachos de los políticos de la Unión Europea, de España, de los ayuntamientos y imponer sus, eh, sus prácticas. Aquí tenemos en el, eh, un ejemplo muy cercano de nuestro ex Smar alcalde, eh, nuestro ex es, eh, ministro de fomento, pues ahora está en tres lobbies a la vez. Está a el récord, eh, lobbies tecnológicos, lobbies de... Bueno, bueno, pues eh, grupo de presión. En el tema de la alimentación han conseguido un éxito gastándose mucho dinero, ¿eh? Gastándose mucho dinero han conseguido un éxito rotundo hace muy poco. Y es que en la Unión Europea se iba a implantar el eh, semáforo nutricional, que era el etiquetado, el etiquetado de los productos iba a tener un semáforo rojo, producto malo, amarillo, producto mediocre y verde, producto bueno. Y entonces eso ya estaba prácticamente apalabrado cuando ellos han conseguido el lobby del de, eh, grupo de presión de la alimentación, se ponen de acuerdo todos, pagan mucho dinero y hablan con unos políticos con otros y consiguieron que eso se paralizaran y que lo cambiaran por otra, otra cuestión que ha puesto que no hay quien lo entienda. ¿eh? Entonces, eh, bueno, eso hubiera sido un palo grande para las empresas de estas eh, que nos están dando esta comida basura. Ojo, no identifiquéis comida basura con eh, las pizzas o las hamburguesas, ¿eh? Es que a veces cuando se habla de comida basura lo identificamos con eso y pensamos que, pues la fruta que comemos, la verdura, la legumbre, no sé qué, esa es comida sana. ¿eh? Eso ya lo iremos viendo un poco más adelante, pero... Esto, de los grupos de presión, me interesa destacarlo, ¿no? porque se mueven ahí de forma más o menos subterránea. De hecho, hay un registro de grupos de presión, de lobbies, ¿eh? o sea, que están legalizados. Y se dedican a eso, a presionar a los políticos y, y, y cambiar las leyes. Bueno, utiliza, como todas las drogas, utiliza eh, elementos que son adictivos. Y entonces, igual que el tabaco utiliza la nicotina y un montón de productos para generarnos adicción, pues, eh, entre otros, pues estos tres son los tres clásicos que se utilizan en la alimentación. Las grasas, el azúcar y la sal. Los tres combinados, en muchas ocasiones combinados. Cuando estamos en una salsa tienen grasas, azúcar y sal. Cuando estamos en un producto eh, dulce tienen las tres, grasas, azúcar y sal. Eh, los productos más insospechados tenemos en distintas proporciones los tres Porque los tres nos producen un efecto euforizante ¿no? Igual que el ejercicio físico nos produce eh, dopamina y estimula el cerebro Y entonces eh, hay que seguir haciendo ejercicio Pues esto lo mismo Ustedes Saben que combinando estos tres elementos pues eh, van a conseguir eh, que sea adictiva y lo otro es publicidad, pero fijaros, voy a cambiar rápidamente porque no es publicidad, eh, es manipulación. ¿eh? Eh, si cogéis los anuncios en la televisión o anuncios por todos los sitios, veréis que abajo, cuando te están vendiendo algo lleno de azúcar, lleno de grasas eh, malas, eh, de grasas hidrogenadas, de un montón de cosas, pues eh, veis que... Eh, debajo pone hábitosdevidasaludable.com, sube por las escaleras y no utilices el ascensor. Eh, poco azúcar, poca sal y pocas grasas. Digo, pero tendréis poca vergüenza. Claro, luego asociar a gente, eh, a gente feliz, gente alegre, gente sana, joven. ¿eh? pues, eh, Entonces, claro, es, es manipulación, no es, eh, no es publicidad. Ahora mismo lo que, lo que tenemos, ¿no? lo dirigido al público infantil pues tiene esto todavía más sangrante pero al público adulto pues pasa lo mismo ¿no? y nos hacen pasar por eh, verdad cosas que, que son, nos están engañando ¿no? entonces bueno, utiliza, eh, fijaros los tres elementos de las drogas eh, productos adictivos, grupos de presión y manipulación bueno, que nos enferma un negocio que utiliza una droga que nos enferma vamos a ver eh, por ejemplo, el diario Montañés, de 27 de diciembre. Eh, seis de cada diez cántabros fallecen por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Hace cinco años, tengo la misma noticia de Europa Press, no llegaba a seis. Ahora ya pasa de seis. Y resulta que de esas seis enfermedades, dice la Organización Mundial de la Salud, eh, la, eh, la alimentación está detrás de ellas. ¿Eh? Del colesterol, la diabetes, el sobrepeso, la anemia, etcétera. Todo está detrás. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice en otros documentos que el 80% de las enfermedades llamadas de la civilización, en el 80% está la comida detrás. Entonces, eh, bueno, pues parece ser que sí que la alimentación debe tener algo que ver en que vaya aumentando el nivel de, de los fallecimientos de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿qué nos enferma de los alimentos? Pues estas, estas cuestiones ahí. ¿eh? Fijaros que las tenemos en pequeñas cantidades, siempre legales. Ojo, todo esto es legal en los alimentos, que esté dentro de los alimentos. Todo el discurso cuando hablas de estas cosas te dice, no seas alarmista, porque todo está supervisado por sanidad, efectivamente. La bollería industrial está supervisada. Las pizzas, eh, esas de las cadenas o las hamburguesas, todo está supervisado por sanidad y es, eh, es legal. ¿eh? Pero aquí se producen varias, varias cuestiones. Por un lado, el efecto suma y el efecto multiplicación. Claro, un poco de fungicida con, eh, de hoy más otro poco de mañana, más otro poco de mañana, hace mucho un poco de antibiótico en este pescado que viene del índico y está lleno también de pescado y de metales pesados y de eh, microplásticos, pues un poco de eso, más otro poco en este otro producto, más otro poco, sumados todos ellos, hacen mucho. Efecto acumulación. Se acumula, hay parte que lo echamos por la orina, por las heces, pero hay otra parte que se nos acumula en nuestros músculos, en nuestros órganos. ¿no? Y el efecto multiplicación. Esto ahora mismo está, es una preocupación en la Unión Europea, en la Agencia Europea de los Alimentos, en que eh, las interacciones entre unos productos y otros, porque podemos estar eh, algo que tiene insecticida junto con algo que tiene antibiótico y entre ellos producen una interacción. Es lo mismo que cuando estamos eh, tomando antibióticos y tomamos alcohol. ¿no? Esto lo entendemos todos, que hay productos que por separado... Nos hacen un efecto, pero juntos nos producen el efecto cóctel, ¿no? El cóctel de, de dos o tres eh, medicamentos o de, de productos en este caso. Entonces, eh, bueno, pues no sabemos a medio y largo plazo los efectos que tienen muchos de, de estos eh, cócteles que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Bueno, eh, esto decía Hipócrates, la frase célebre de él hace 2.500 años, que tu alimento sea tu medicina, como deseo está bien, pero, eh, pero hoy en día pues no sé si él reformularía eh, la expresión, ¿eh? y, y eso, o bueno, por lo menos un deseo sí, está bien, ¿no? pero claro, aquí había un, un nutricionista muy famoso, Grande Cobián, esto lo habréis oído cuando venía aquí a la Universidad de Méndez Pelayo, hablaba siempre esto, que para estar sano había que comer de todo en plato pequeño. Hoy en día esto ya no lo sostiene nadie. Si comes de todo, comes porquería de todo. ¿Eh? Entonces, claro, esto no se sostiene. Eh, yo digo una cosa que es demasiado dura, pero es tu alimento te enferma. ¿Eh? Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra os quedáis luego cuando acabéis os quedáis con lo que con lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es más cierta esa frase que las otras de las otras de arriba. Bueno, cómo estamos en esta situación? Pues cómo estamos en colegios, en residencias de personas mayores, en residencias de personas con discapacidad y en hospitales. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque eh, la situación, por ejemplo, eh. bueno, la situación en nuestras casas, pues eh, puede ser igual de mala, pero si nosotros comemos en casa eh, mal es porque, porque queremos si tenemos alternativas para comer bien y generalmente las tenemos entonces, eh, pero estos tres son lo que yo llamo colectivos vulnerables o públicos cautivos son, eh, en los colegios a los niños no se les hace caso generalmente ¿eh? y con darles precocinados darles varitas de pescado, san jacobos o echarles un poco más de sal o un poco más de azúcar se les engaña lo mismo que pasa en las residencias de, de personas mayores, eh, como no tienen dientes, como ya no tienen hambre, pues o bueno, o, o pues se les pasa todo en puré y se les echa un poco más de sal para que le, o de estar luz o de alguna cosa de estas, y entonces ya le sabe más rico. O en los hospitales, si vais a los hospitales, pues eso, procurad que os lleven la comida de casa, ¿no? Porque, claro, ahí te dicen, es que te dan dieta sin sal. Y entonces, eh, claro, por eso te, te sabe mal, ¿no? Porque es dieta sin sal. Y, y además como no haces ejercicio, pues no, por eso no te gusta. Entonces, bueno, y además como vas a estar 15 días, tu preocupación es la enfermedad, no lo que comes. Entonces, bueno, pues pasa desapercibido. Pero en los hospitales se está dando de comer lo mismo que en colegios y que en residencias. Eh, hay algunos sitios, fijaros, eh, que eh, hay quien habla de que cuando es cocina in situ, cuando se cocina en el sitio, es de más calidad. Y bueno, podrá estar más sabrosa, pero la materia prima viene del mismo sitio. Son las grandes empresas de alimentación las que eh, son, suministran generalmente la materia prima. Por tanto, puede estar más rico, porque se cocina en el momento y se eh, consume en el momento, pero no quiere decir que sea más sana. ¿eh? Una cosa es Barrio Sésamo, rico, distinto de sano. ¿Puede coincidir a veces? Sí, pero no siempre eh, va junto. ¿no? Entonces, eh, claro, yo hablo que entre comedores o comederos estamos en esta opción, comederos. De hecho, eh, comento siempre que hay, eh, hay animales que comen bastante más sano que las personas. ¿eh? que Algunos comedores, animales de producción ecológica... Eh, cerdos, vacas de producción ecológica están comiendo más sano que lo que se come en colegios, en comedores escolares, en residencias y en hospitales Todas las generalizaciones eh, llevan sus excepciones, lógicamente me diréis Yo es que estoy en una residencia que, que, bueno, allí se producto local de temporada, ecológico, no sé qué Vale, perfecto, pero estamos hablando, por, luego os voy a dar cifras, en eh, términos generales Bien, esto es eh, una cosa que mmm, yo llevo eso, muchos años hablando eh, sobre esto y un poco queriendo hablar con todo el mundo. Me fui por el Parlamento y estuve con todos los grupos eh, políticos hablando, eh, desde la derecha a la izquierda, con todos, con los portavoces. Todos estaban totalmente de acuerdo con que había que cambiar el, el modelo, pero al final pues eh, no ves avances. Eh, fui a hablar con el presidente del gobierno regional con Miguel Ángel Revilla me recibió muy amable eh, escuchó y, y al cabo de una semana eh, me pidió que lo planteara todo en un decálogo y le planteé 10 puntos para transmitírselo a todas las consejerías y se lo transmitió a todas las consejerías con el ruego, la petición de que crearan una comisión interdepartamental todavía no se ha creado esto fue el 8 de marzo de 2018, va a ser un año y todavía no se ha creado esa comisión. Entonces, bueno, pues eh, he ido el peregrinaje por consejerías y hoy había dicho por Twitter y tal que quería que vinieran políticos aquí para que incluyeran en los programas electorales estos temas como una prioridad. Y iba a dar ahora voy a dar unas cuantas ideas para aquí hay algún político que bueno puede influir a lo mejor en sus eh, grupos que incluyan esto en los programas electorales ¿no? entonces al consejero de economía al consejero de economía pues yo le diría venga tú que eres una persona de números vamos a hacer estos números tan complicados lo de arriba es eh, lo dice la Organización Mundial de la Salud que dice que si tú gastas un euro en comida convencional ¿Eh? Eh, tienes que gastarte después otro euro en reparar los problemas de salud Y otro euro más en reparar los problemas generados en el medio ambiente Al final, uno de comida convencional más uno de salud más uno de medio ambiente salen tres Si tú consumes comida ecológica, te puede costar uno con cinco, no más Luego veremos cuando me diréis alguno, es que la comida ecológica es cara. Bueno, ya hablaremos, eh, eh, esa es una de las excusas que se pone, pero no es verdad. ¿no? Pero y aquí ya lo vamos a aventurar. Si tú te gastas 1,5, no te vas a gastar nada en problemas de salud, porque ahí sí que tu comida va a ser tu medicina. Y no te vas a gastar nada en reparar los problemas del medio ambiente. Por tanto, 1,5... ¿Cuál es caro? ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿Eh? Entonces, claro, tenemos que un poco hacer la cuenta a medio y largo plazo y meter en la contabilidad, meter todos los elementos de, eh, del proceso. Yo aquí cuento una, un pequeño poema que me enseñó eh, una persona sabia, que era mi suegro, y el, el poema dice así, Un ricachón mentecato ahorrador empedernido, por comprar jamón barato, lo compró medio podrido. Le produjo indigestión y entre botica y galeno gastó doble que en jamón por no comprar jamón bueno. Hoy afirma que fue un loco, puesto que economizar no es gastar mucho ni poco, sino saberlo gastar. Entonces le diría al consejero de Economía, hombre, venga, que economizar ¿eh? no es gastar mucho, poco, tal. Claro, el problema es que los partidos políticos suelen hacer las cuentas al año. Y como máximo a cuatro años, ¿eh? que hasta las siguientes elecciones. Esto supone una política, un cambio de modelo, un cambio de políticas a medio y largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué no se baja el producto ...del el, el IVA a los, eh, a los productos ecológicos y se sube a los insanos. Se puede, se podría hacer. ¿O por qué no se toman las decisiones que se han tomado en otros países eh, como en Francia... ...pero Macron lo ha hecho, la transición ecológica para eh, las grandes cementeras... ...o para eh, los vehículos, para la transición de los vehículos de gasolina o diésel... ...a vehículos ecológicos... ...y ahí se han dado grandes subvenciones... ...se han dado grandes subvenciones para la transición ecológica... ...¿por qué no se pueden dar aquí ayudas... ...para la transición de la agricultura y la ganadería... ...al sector ecológico?... ...y con muy poco dinero... ...mucho menos de lo invertido ahí... Eh, ...se podría... Eh, ...pasar el sector primario... De la, eh, ...de la agricultura y ganadería... ...al sector ecológico... ...bueno pues entonces le diría muchas más cosas al consejero de Economía para hacer números, ¿no? porque él es fundamental al de Medio Rural esto se lo dije a Jesús Soria y luego él me llamó otra vez para hablar conmigo porque quería más ampliaciones con directores generales estuvimos pero de momento no he visto tampoco grandes cambios yo a él le dije, por ejemplo, que si sabía que más del 90 estamos aproximadamente en el 95% de lo que consumimos hoy en Cantabria Entonces, eh, le he hecho datos de ...todos los catering de hospitales, de colegios, de etcétera... ...más del 90% es producto que se trae de fuera de Cantabria... ...y que el beneficio, el dinero de los cántabros, por ejemplo... ...va a eh, declararse fuera, muy fuera, a veces en paraísos fiscales... ¿eh? ...entonces estamos descapitalizando el dinero de Cantabria... ...para llevárselo a estas grandes empresas que no generan riqueza aquí a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestro sector primario. Entonces digo, esto, si tú quieres ser el consejero de medio rural, eh, cambia este modelo, no le vas a cambiar de la noche a la mañana. Claro que hace falta una transición, hace falta ir bajando del 95 al 90, al 80, tal, eh, ir cambiando este modelo. Pero también le comenté otra cuestión que esto también es muy sangrante, ¿eh? y a mí me preocupa, yo creo que nos debería preocupar mucho a todos. Eh, hay unos 1.300 ganaderos de leche en Cantabria. Pues de los eh, 1.300, este dato le tengo de hace, de hace unos años. Ahora mismo ya habrá bastantes menos, porque van cerrando. Y con las macrogranjas de cerdos y de vacas que están abriendo por nuestros alrededores, van a inundar de carne y de leche basura a bajos precios, a precios bajísimos, van a inundar el mercado y nuestros ganaderos van a cerrar, van a cerrar pero de forma estrepitosa. Entonces de los 1.300 van a bajar a 600, a 200 y van a cerrar todos. Pero sin embargo hay un 1% de ganaderos que han dado el salto a ecológico. Y estos ganaderos viven de cine, están viviendo pero teniendo, eh, trabajando menos y ganando mucho más. Les están quitando la leche ecológica y se la están llevando a las empresas, a la Talis, a Puleva, a, Thales, a, a Galicia, para allí envasar la leche y luego nos la traen aquí. Entonces, eh, ese 1% que se ha reconvertido eh, sería el ejemplo para decir vamos a apoyar la ganadería ecológica, aquí en Cantabria, porque tenemos explotaciones que cumplen los requisitos muchas de ellas cumplen los requisitos ¿eh? yo os voy a poner el enlace, toda la presentación va a estar colgada en el vídeo y en la página de la vorágine eh, y os voy a poner luego el, un enlace de un ganadero ecológico donde lo explica con una sencillez eh, pasmosa ¿no? Eh, cómo él era ganadero eh, convencional, tenía deudas y estaba a punto de cerrar, se reconvirtió y ahora dice, vivo, vivo, bueno, como Dios. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues eso eh, es cambiar cambiar el modelo, que haya ayudas, que haya apoyos eh, técnicos y humanos y de todo. ¿no? A la consejera de Medio Ambiente se lo dije, a Rosa Eva, estuve diciéndoselo también. Digo, hombre, ¿sabes que el 30% de las emisiones del de, de, de, efecto de cambio climático, ¿eh? del cambio climático, el 30% viene de la agricultura y de la ganadería. Pero si es que luego estamos viendo incendios, estamos viendo eh, los eh, ríos que se desbordan y tenemos que gastarnos un dineral en reparar los problemas medioambientales, vamos a incidir en ese 30% y vamos a mejorar, cambiar el sistema de alimentación, porque así mejoraremos el medio ambiente. Si queremos hacer una política de medio ambiente, mejoremos ¿Eh? o cambiemos el sistema de la alimentación bueno, a la consejera de sanidad María Luisa, real pues es, no he podido hablar con ella con esa. pero yo la diría que por ejemplo muchos datos, ¿no? esos que hablaba antes de la OMS, pero le diría este de, de un amigo mío del pediatra Carlos Redondo alguno a lo mejor como es pediatra aquí del centro de salud de Vargas es uno de los mayores expertos eh, nacionales en eh, sobrepeso y obesidad infantil bueno, pues esto eh, ha publicado un libro que dice, eh, recopilando datos de todos los centros de salud de Cantabria, o sea, esto no son estimaciones, o es algo que a él se le ocurriera, 35,8% de los niños y adolescentes de Cantabria tienen entre sobrepeso y obesidad. Esto es, es terrible, Estos serán, generalmente muchos de ellos serán eh, adultos obesos. Entonces, eh, bueno, esto es un gasto sanitario brutal. ¿Quieres ahorrarte en la factura sanitaria del gobierno de Cantabria, en hospitalizaciones, en enfermedades, en tal? Pues eh, intenta, cambia el modelo, cambia el modelo para ahorrarte dinero de este 35,8. Eh, la consejera es la misma de Medio Ambiente y Política Social, pues esto estuvo con la directora general de Políticas Sociales. Mirad, eh, una mala alimentación a quien más penaliza es a la gente eh, más desfavorecida entonces esta gente que eh, claro, puede comer nada más precocinados porque son muy baratos ¿eh? es mucho más barato eh, comer un precocinado que en el microondas se calienta que no hacer una legumbre o que hacer otras cosas que llevan mucho tiempo eh, de energía no entonces eh, y además es, generalmente es más caro unas frutas, unas verduras, etcétera entonces la gente más eh, desfavorecida es la más perjudicada. Yo di una ponencia una vez sobre pobreza infantil, investigué, he estado investigando mucho, y hay tres factores que deterioran el cerebro de un niño. Eh, uno de ellos es la falta de estímulos cognitivos. El otro es el estrés al que están sometidos. Y el tercero es la alimentación, la mala alimentación. Esos tres elementos combinados deterioran las conexiones neuronales y producen deterioro cerebral. ¿Eh? Entonces, claro, la... ahora estamos viendo una campaña en televisión de rompe el círculo de la pobreza. Efectivamente, es que es un círculo, porque la pobreza se hereda. ¿eh? Y entonces, mientras no rompamos ese círculo, pues eh, mal andamos. Entonces, eh, una de las formas de romper ese círculo de la pobreza es eh, mejorar la alimentación. Mejorar la alimentación de esas personas, en riesgo de exclusión social de esos niños y niñas que vamos a tener una generación pues ahí totalmente perdida, ¿no? es la generación perdida. Eh, al consejero de Industria le diría, hombre, tenéis ahí una idea que en principio me parece buena, en La Pasiega, de hacer un centro logístico de distribución de mercancías del de norte de España, donde se confluyan pues autopistas, trenes, etcétera, el puerto de Santander, bueno, pues eh, ¿por qué no hacer ahí en La Pasiega un centro logístico de distribución de productos ecológicos?, Ahora mismo, los productos ecológicos de la mayoría de las tiendas y de los grupos de consumo de, que se consumen aquí en Cantabria, vienen de Navarra. Entonces, eh, a veces, eh, pues eso, tenemos que importar de Navarra productos, cuando tenemos aquí ya productoras ecológicas, eh, ganaderos y etapa, que podrían realmente tener un centro logístico aquí en Cantabria. Al consejero de Educación, bueno, le he dicho todo esto y más, pero vosotros a ver, una cosa que estáis escuchando mucho, pero eh, ¿cuánto podría costar? algunos ya sabéis la cifra, ¿cuánto puede costar el primer plato segundo plato, pan y postre de un menú escolar o de un menú de valdecilla? la materia prima primer plato eh, aquí hay una que ya lo sabe desde hace tiempo <risa> eh, ¿cuánto pensáis que puede costar? Bueno, no, nadie se atreve a decirlo, 92 céntimos. No, primer plato, segundo plato, pan y postre. ¿Qué se puede dar por eso? Carne hormonada traída de Polonia, tilapia o limanda que nos vienen del Índico, eso lleno de metales pesados, legumbre de no sé dónde, etcétera, etcétera. <tose> producto de la peor, de la peor calidad. Entonces, eh, bueno, pues con esto, esto es lo que se está dando de comer a los niños, o en los hospitales, o en otros sitios, ¿no? Eh, y bueno, a la universidad le diría, se lo he dicho la vicerrectora también, pero tampoco han hecho nada, de que se dedicaran a realizar estudios sobre estos temas, porque hacen otros del Metrotus y cosas de ese estilo, ¿eh? pero podrían hacer estudios un poco más serios de, de estos temas, ¿no?, porque, lógicamente, yo, yo soy un aficionadillo, pero que tienen que ellos tienen departamentos de economía, tienen departamentos de educación, de sanidad, de, de facultad de medicina, pues ellos pueden realizar estudios concienzudos y ver si este cambio de modelo se puede dar o no. Y yo también, mira, me quiero centrar también mucho en los ayuntamientos. Ahora va a haber elecciones municipales, la responsabilidad, la responsabilidad de los, de los ayuntamientos es muy grande. Tengo una experiencia de un ayuntamiento pequeñito de Nordicia, que, al que estuve eh, asesorando durante un tiempo porque querían cambiar el modelo. Y entonces ellos tenían unas cocinas ahí municipales cerradas y resulta que estaban viendo que el catering de su colegio y de la residencia de la tercera edad que tenían ahí al lado, pues venía de, pues eso, de estas empresas, pues hay empresas de Filadelfia, que tiene su sede en Barcelona y otras su sede aquí en Cantabria, o empresas que el capital es de capital de riesgo de, de Inglaterra o de, de sitios por ahí. no Bueno, pues resulta que allí en una zona donde había muchos productores ecológicos, en el País Vasco hay una tradición de producción ecológica grande pues ellos tenían cocinas, tenían productores pero sin embargo la materia prima le venía por ahí de, de eso, de China bueno pues eh, ellos se empeñaron durante mucho tiempo pues me preguntaron, como yo llevaba muchos había ido por el País Vasco, por Navarra, había estado en algún congreso en Madrid, en Barcelona y, tal, y, y entonces estuvimos, estuve asesorándoles, han conseguido que el gobierno vasco cambie la normativa y les autorice a... Ya, ya, están, ya están funcionando, pero se movilizó todo el pueblo. ¿eh? Movilizaron a todos los vecinos, asociaciones de vecinos, a todo el mundo, a, los, a las familias, a los niños, a las personas mayores, a todos se movilizaron. Y presionaron al país vasco, al gobierno del país vasco, y consiguieron que les autorizaran a abrir esas cocinas con personal de la zona y con producto de la zona. Claro, eh, están contentísimos, bueno, la experiencia la tienen muy bien documentada, está en la web, ¿no? Bueno, y ya, fijaros que todavía estoy en lo negro, ¿eh? voy a pasar, lo otro va más rápido. Estamos, ¿eh? voy y llegaré a lo verde enseguida. Eh, ¿Decidimos o deciden? Pues ves, nos pensamos que vamos al supermercado y podemos decidir entre, tenemos cantidad de colores, de tamaños, de precios, pero al final eh, la realidad es que esos deciden, muchas veces deciden por nosotros. A través de la publicidad, a través de otras cuestiones, nosotros pues vamos vamos detrás. Ya llegó a lo verde, debemos cambiar, claro, evidentemente esto negro, pues eh, seguir por esta línea, yo creo que nos va mal, ¿no? Debemos cambiar y a modelos donde cubran estos tres elementos a la vez, ¿no? Donde defienda defendamos la salud, donde defendamos al medio ambiente y donde defendamos a las personas, ¿Eh? Un comercio justo, ético... Y bueno, pues esto, esto sí es muy general, vamos a concretarlo en algunas cositas muy concretas. Entonces yo hablaría de incremento constante de productos ecológicos e integrales 100%. De los integrales no me detengo nada porque es una gran fraude y una gran mentira lo que hay detrás de los integrales, ¿no? Entonces digo que deben de ser ecológicos y a la vez integrales 100%, ¿no? Pero ahí ya digo, si luego queréis algo... Pero además, aquí hay expertos más que yo para decir esto. Incremento constante. ¿Qué quiere decir No quiere decir que todos tengamos que salir y mañana todos comer 100% en ecológico, tal. ¿Eh? Pero que es posible también. Pero por lo menos ir subiendo como sociedad en general. ¿Eh? Eh, no vamos a decir que todos los catering de colegios, los de hospitales, vayan a tener eh, el año que viene comida ecológica al 100%. O que en nuestras casas lo comamos. Si lo hacemos mejor. ¿Eh? El ejemplo, de, por ejemplo, del Colegio Cisneros, pues eh, vamos poco a poco aumentando el número de productos ecológicos. Ahora mismo estamos por la legumbre, por la carne, por el yogur, por eh, por una serie de productos y el resto son locales, son de temporada y tal. Eh, productos locales y de temporada, parece evidente, pero que eh, pues eso queremos tener tomates durante todo el año y queremos tener productos eh, traídos de forma kilométrica, con una, eh, una huella ecológica brutal, ¿no? porque los traslados pues es, eh, consumen una energía impresionante. Aceite de oliva virgen extra, pescado fresco de la lonja, pocas latas, pocos fritos, pocos rebozados, eh, poca sal, azúcar, eh, grasas, eh, prioridad a las verduras, legumbres y frutas, estas son cosas que todos sabemos, eh, ahora ha salido hace poco un informe que bajando a 50% la carne que consumimos, pues eh, evitaríamos eh, la mayoría de las enfermedades. ¿eh? Bajando, esto lo dice incluso este ganadero que os decía, él, os dice, él es ganadero de leche ecológica, pero dice que habría que consumir bastante menos carne, ¿no? Eh, sin plásticos en contacto con los alimentos, el tema de los plásticos es un asunto muy preocupante. Está en contacto con los alimentos, está en contacto con la ropa, eh, estamos en contacto con poliéster y con un montón. Ahora se nos venden, por ejemplo, las sudaderas de plástico reciclado, eh, reciclando plásticos pues eh, y entonces tenemos esas sudaderas o esos abrigos o tal... Claro, que al final están en contacto con nuestra piel y, y los vapores que estamos respirando también, ¿no? Pero bueno, el tema de los plásticos sería, daría para, para otra otra cuestión. Compra en, en grupos de consumo, en tiendas ecológicas locales, sobre todo en grupos de consumo, yo he sido ahí en esto. Eh, comprando directamente eh, al productor, ¿se abarata mucho el precio? Cuando la gente dice, es que es caro eh, comprar ecológico, pues sí, si vas a la tienda ecológica de aquí de, de Santander, eh, pues puede ser que sea caro. Si compras directamente al productor, evitándote los intermediarios especulativos, la gente que saca dinero sin, eh, sin hacer prácticamente nada, pues entonces el precio del producto ecológico es a veces muy similar al producto convencional. Poco más, ¿eh? Entonces, eh, bueno, hace falta que eh, eso, cada vez haya más grupos de consumo y cada vez haya más gente que consuman en grupos de consumo para que los precios bajen todavía más. Esto es la demanda y la oferta. Si somos más los que consumimos en ecológico, pues bajarán los precios y será más asequible para todo el mundo también. Eh, bueno, y... La gran idea, yo creo, de las grandes ideas, que si yo fuera político, eh, que no lo seré, pues eh, diría esto. Esto creo que tenemos que entender, en las comidas de colectividades tenemos que eh, intentar, bueno, políticos somos todos, ¿eh? o sea, es que me estoy equivocando dedicarme a la política de forma profesional, pero políticos somos todos y hacemos política todos los días, con lo que comemos también. Eh, cooperativas comarcales, próximas a los comensales. Esto que han hecho en Ordicia, que tengamos unas cocinas que den de comer a una zona, pues imaginaros aquí, pongo, por, por eh, Ontaneda, que tiene unas cocinas cerradas allí en el colegio Ontaneda, y que desde allí, eh, consuman, den empleo a personas en riesgo de exclusión social, a mujeres víctimas de violencia de género, a parados de larga duración, a chicos en riesgo de exclusión social, den empleo de calidad, que nos estamos ahorrando por tanto subvenciones, ayudas sociales, y que eh, compren a los productores locales de producto ecológico de la zona y den de comer ...a las residencias de ancianos que hay cerca... ...a los colegios de San Pedro, La Vega... Eh, ...Villa Civil y Renedo... ...y que en cada zona de Cantabria... Haya, eh, ...hay cocinas cerradas... ...porque antes sin muchos colegios o muchas residencias... ...tenían sus propias cocinas... ...y se han ido cerrando porque el catering ha arrasado... ...entonces se pueden reabrir esas cocinas... ...darlas un carácter social y eh, entrar a dar de comer de calidad aquí tenemos a la responsable de una de la única yo creo cooperativa que hay realmente, eh, Cotierruca que es un ejemplo, ha sido premiado por la Universidad de Cantabria y, y bueno pues está chocando con que estos pequeños modelos pues eh, no, se, no, se, no son bien vistos por los, los políticos que tienen que tomar decisiones ¿Eh? entonces es preferible hacer pliegos de condiciones de comedores o de tal pliegos de condiciones al uso donde se priman a las grandes empresas que no primar a las pequeñas empresas, a las pequeñas cooperativas sin ánimo de lucro ¿eh? que no se van a beneficiar con nuestra salud y que van a dar empleo a personas de empleo de calidad ¿no? entonces esto es un negocio redondo porque damos empleo, eh, evitamos eh, subsidios y generamos riqueza en la zona, y se declara en la zona, o sea, todos son beneficios económicos. Hay que cambiar el modelo, nada más. Nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a la tercera parte, al camino. ¿Cuál es el camino? Hemos dicho que para pasar del negro teníamos la alternativa del verde, del verde de la ecología. Y el camino es multicolor. Eh, podemos cambiar, sí, y debemos cambiar pero para eso hace falta los de aquí adelante lo veréis pero los de el medio atrás no veis eso, ¿verdad? pone voluntad política claro, eh, lo pone pequeñito pero porque lo que hace falta es voluntad ciudadana mientras no haya voluntad ciudadana no habrá voluntad política ahora sí que lo veis pero tiene que haber primero el otro si no, no se va a mover porque los grandes grupos de presión pues eso, están eh, están mediatizados por... o sea, son los que mediatizan a, a determinados sectores de la política cuando se habla mal de los políticos no podemos hablar... meterles a todos en el mismo cajón ¿eh? Eh, hay opciones que apuestan por este cambio entonces ahora tenemos eh, elecciones pues habrá que... cada uno tendrá que mirar los programas electorales y a ver quién le produce más credibilidad y cree que va a cambiar este modelo, va a intentar cambiar. Bueno, aquí, como soy maestro, pues eh, un, una lección de... Que seguro, además, estoy convencido de que todos, hasta Tomás, que está allí... Tomás, eh, tú lo sabes esto, te lo has dicho en clase. Eh, de repaso un poco de lengua, antes de P va... ¿No lo sabéis? Ah, bueno. M. Estaba yo dudando, digo. Antes de P va M. Quiere decir que antes de la papeleta en la urna va la movilización ciudadana. Y movilización antes es una regla neumotécnica para acordarnos, para que no se nos olvide. Porque a veces decimos, ya he votado, hasta dentro de cuatro años no vuelvo a votar. Y no. Hay que mantener la movilización ciudadana durante todo el tiempo y movilización ciudadana no quiere decir romper cajeros ¿eh? ni firmar en change.rg. no eh, la movilización ciudadana es movernos y hablar con nuestros representantes políticos que son nuestros ¿eh? que nosotros les mandamos ahí ¿eh? y les diremos en abril o en mayo les diremos, oye te coloco ahí para que defiendas mis intereses entonces nosotros somos los que mandamos ellos son los que están para obedecernos pero necesitan sentir ¿eh? esta movilización y un poco de literatura como estamos en la vorágine un poco de literatura vamos con, con unos libros bueno, el primero eh, yo estos libros los leo cada poco tiempo los leo los cuatro así seguidos tenemos que indignarnos ¿eh? tenemos, esta situación nos tiene que producir indignación no puede ser que jueguen con nosotros que decidan, que nos engañen, que nos manipulen no puede ser, tenemos que indignarnos, pero claro, la indignación tiene que llevarnos a una reacción y que hagamos algo, porque podemos estar indignados y, bueno, tenemos que reaccionar, pero no vale solamente reaccionar, tenemos que comprometernos. No vale solamente con estar indignados y una reacción puntual como la gaseosa, ¿no? Eh, sale eh, eh, y, y aparentemente y ya está, y luego se, se diluye. No, no, tenemos que comprometernos. Y esa es la única forma de llegar al camino de las personas. ¿no? Los cuatro libros yo creo que son recomendables, los cuatro. Eh, hay uno más a lo mejor que quería incorporar, que es el de Desarrollo a Escala Humana, ¿eh? de, de Manfred Max. Tenéis aquí, si tenéis niños o incluso para adultos, el juego en la vorágine le venden. Es, es un juego precioso ¿eh? y que os lo aconsejo a los que sois docentes o tenéis niños o tal. Es un juego para introducir a los niños en el desarrollo a escala humana, ¿no? Las necesidades humanas y tal. Tomás, que estaba bien el, el juego, ¿eh? que jugamos, ¿verdad? Bien, entonces, eh, bueno, pues este es un poco, este sería el proceso, Indignarnos, reaccionar, comprometernos y ya nos metemos un poco en, en el camino de la esperanza. Dice una amiga nuestra, Isabel Tejerina, que el compromiso es algo muy exigente y es una tiranía. Habla de la tiranía del compromiso. Cuando te comprometes con algo, es difícil dejarlo. Entonces, eh, pero claro, conseguir llegar a ese paso ya estamos en el camino de haber resuelto el, el tema, ¿no? Conclusiones, eh, un negocio con una droga que nos enferma, hay datos, evidencias científicas, debemos de hacernos con un argumentario nosotros, los del lado oscuro lo tienen claro, ¿eh? esos tienen claro eh, la, su argumentario, y para eso trabajan y tienen gabinetes y grupos de presión para, eh, para dar sus argumentos, nosotros tenemos que tener un argumentario. Ante esta situación indignante debemos comprometernos, la movilización ciudadana es imprescindible comedores fijaros he puesto co-co-co porque esa es un poco la, la coparticipación la cooperación comedores de colectividades que sean cooperativas comarcales, coherentes ¿no? y que debemos decidir nuestro presente y nuestro futuro no dejarlo en manos de otros que decidan para ir empezando nuestro argumentario os propongo ahí, os doy enlaces de muchas cosas la propuesta aprobada por el Consejo Escolar de Cantabria ahí tenéis un montón de argumentos muchos muchísimos argumentos la aprobamos por unanimidad en el, el Consejo Escolar de Cantabria una PNL aprobada en el Parlamento una presentó yo se la presenté a todos los partidos en el Parlamento y al final Podemos la defendió y, y se, se aprobó por unanimidad una PNL es proposición no de ley pero en el argot de los políticos es para no legislar ¿Eh? o sea es nada es, eh, es papel mojado lo aprobaron aprobaron que había que cambiar el modelo todo esto lo podéis ver porque es muy curioso y eso es lo que han aprobado pero no se ha hecho nada la carta de que Miguel Ángel de Villa envió a las consejerías y la fecha en la que se lo envió y tampoco ha hecho nada y me pidió Miguel Ángel de Villa solo el decálogo pues también el decálogo le tenéis ahí eh, el vídeo este que os decía de Gaspar Navitarte y varias entrevistas y la mejor que me la ha hecho una periodista, que me conocía muy bien y que eh, para hacer una buena entrevista hay que conocer al, al entrevistado y conocer el tema. Era mi hija y por eso os digo, os digo que es muy buena muy buena entrevista, no es verdad, ¿eh? se la había currado. Eh, ahí tenéis muchos más enlaces, eh, cuestiones que, que bueno pues creo que son todas interesantes. Eh, y ahí tenéis pues, en mi enlace para que me siga. esta presentación está con licencia gratis como, con lo cual se puede usar quien quiera, cuando quiera y como quiera ¿no? y, y lo único, bueno ahí tenéis eh, este, por si os ha gustado os gustó, el ricachón mentecato ¿eh? no es gastar mucho ni poco sino saberlo gastar ¿eh? y, y bueno pues a, ahí tengo tres preguntas que me vais a hacer pero no las adelanto ya me las sé, las que me vais a hacer, probablemente. Entonces, venga, eh, no digo eso de disparar, no, de preguntar. Yo no te quería preguntar. Sí. A ver, se oye ahora, ¿no? Eh, la verdad es que muchas de las cosas, como bien has dicho, dependen de nosotros. No es que sea una cuestión de que los políticos tengan que cambiar, que sí, que tienen que cambiar, pero quienes primeros tenemos que cambiar somos nosotros. Eh, la mayor presión viene por parte del consumidor, ni siquiera del legislador, ni, es decir, si en algún momento, por cualquier razón, todos los consumidores deciden hacer un boicot a determinada empresa, estoy seguro que esa empresa, por mucha legislación que haya, va a cambiar. O sea, esa es la parte fundamental que tenemos que tener en cuenta que es el ciudadano el que, como muy bien has dicho, el que puede hacer cambiar las cosas. En otras ocasiones nos resulta complicado, porque aparte de que no hay esa movilización ni ese compromiso, tenemos, por desgracia, el hecho de que la normativa que a veces nos imponen los políticos, nos tiene muchas veces atados. Y me estaba acordando yo, por ejemplo, cuando hablabas de los comedores escolares, pues en la última... El último cambio de comedores escolares que hubo, es curioso que solamente tres empresas fueran las eh, tres o cuatro, no recuerdo si eran tres o cuatro, las que podían acceder a, a, las, uh, bueno, a, a los pliegos de, de, que sacaba de consejería, mientras que otras empresas pequeñas no estaban dentro de eso, con lo cual no tenían opción, no había opción. Entonces, ¿qué resulta de eso? Pues que sí, que muchas veces eh, nosotros como ciudadanos queremos cambiar, pero estos individuos nos tienen atados, nos tienen bien cogidos. Nos resulta complicado. Y lo, lo que podemos hacer muchas veces pues, es solamente eh, incidir en determinadas cuestiones. Como tú bien has dicho también antes otra vez, era el hecho de que eh, solicitarles, por ejemplo, pues que sean productos de proximidad, eh, de temporada, que procuren que el porcentaje ecológico... Y hablamos por lo menos algo es algo, ¿no? Sea pues la carne un 10%, el pescado otro 10% ecológico, quiere decir que el 90% no lo será, pero al menos un día pues será ecológico. Eh, entonces yo casi que te quería preguntar efectivamente, es eso, que por qué el resto de los ciudadanos, sabiendo exactamente que muchas de estas cosas nos están afectando, realmente no, no nos movilizamos, no nos comprometemos. En esto y en otras muchas cosas. Te puedo decir, hablabas de cooperativas. Pues bueno, tenemos cooperativas eh, para lo que queráis. Ahora iba a hablar de eso. Sí. Sí. Cualquier cosa que nosotros... Eh, ¿Qué queremos? Saber? ¿Teléfonos? Todo el mundo está hablando de, oh, Movistar, que es muy barato. No, el Vodafone, que me lo da... <coughs> Pero si tenemos una cooperativa que es ética, que es responsable, que es social... Pues no, de eso no lo sabe nadie. Hablamos de medios de comunicación. ¡Oh, vamos a ver el país, el ABC, el OK Diario, que es fantástico, que todo te, no te miente, y lo leemos. Pero tenemos cooperativas de información y no las utilizamos. Entonces, ¿qué pasa con eso, José Antonio? Sí. Vamos a no, sí, no, es verdad, tienes razón que, que la responsabilidad es individual de cada uno de, Pero es que tenemos tan arraigados los hábitos de consumo Los hábitos de... y que nos cuesta, nos cuesta cambiar, ¿no? Somos personas con inercias Entonces, yo por ejemplo, eh, cuando hablan de la comida ecológica que es cara y tal Bueno, pues es que, ¿por qué no cambiar a grupo de consumo? Que es muy barato ¿Eh? Y, y no digamos nada a eso, a medio y largo plazo lo que nos ahorramos en nuestra salud, ¿eh? en medicina no lo estamos ahorrando, pero por ejemplo, algo que es totalmente a coste cero, el cambiar de compañía eh, de la luz. Yo es que no voy a preguntar aquí cuántos que levantar la mano o cuántos sois de Solabria, pero pero es que me jugaba que, que no muchos. Y tenemos una cooperativa de energía, eh, de energías renovables. Aquí en Cantabria que tardas cinco minutos en hacer el cambio y, y ya está. Pues lo haces por internet y, y se acabó. Entonces dices, bueno, y eso no nos cuesta nada. Entonces eh, son a veces cambios de, de consumo. ¿Por qué he puesto esta pantalla? Porque eh, tenemos software libre. ¿Por qué todos vamos a Windows o a Mac? ¿Por qué no utilizamos software libre que es mucho más ético, más ecológico, más justo en todos los sentidos. Y podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con Windows. Estamos haciendo rico a un señor, ¿no? A una multinacional. Pues, ¿por qué no utilizamos las herramientas que tenemos, no? Como dices tú. Tenemos las herramientas de mejorar las energías renovables, tenemos las de cambiar el sector tecnológico, tenemos de que nuestro móvil sea de comercio justo, de que nuestro que nuestros hábitos de consumo cambien o sea, ya está bien de lo de preocuparnos y vamos a ocuparnos o sea, tenemos que quitar el pre, que estamos todos muy preocupados, yo de verdad cantidad de ocasiones hablar de esto tal y dices, luego ves que no hay cambios reales, o sea cambio en la educación pues mira, yo entiendo que, que eso niños como Tomás y tal en el futuro van a, a ser consumidores críticos en el futuro, ¿no? entonces eh, eso es lo que entiendo pero creo que eh, entre los que estamos aquí pues tenemos que echar una mano para que no sea tan lejos ¿más preguntas? observaciones, eh, o puntualizaciones o llevarme a la contraria Carlos bueno, muchas gracias por tu intervención, José Antonio ya que ha sido políticamente incorrecto yo voy a pasarlo también un poquito más y aparte de dejar bien claro quiénes son los actores que mueven los hilos Ahora mismo están también saliendo un poco de trabas a todas estas situaciones. Yo quisiera también hacer una incidencia sobre otro actor que está poniendo bastantes imperiosos trabas a todo esto, que es el funcionariado, la función pública. Muchas veces cuando vas a hablar con políticos responsables para que saquen adelante este tipo de iniciativas, se escudan, a veces con razón y a veces sin ella, en secretarios municipales, interventores, jefes de servicio, responsables de contratación y de compras. Que no quieren por comodidad, por pereza, por desidia, por inercias, tomar cartas en la Todas estas cuestiones de que estamos hablando, de los pliegos, etcétera, que están saliendo, debiera haber escritos por parte de esos funcionarios responsables de tramitar todas esas cuestiones, denunciando la desidia, porque está, se está incumpliendo la ley. O sea, hemos llegado a un punto que no solamente hay que hacer las cosas por bien de sentido común, por el bienestar de todos. Porque se está incumpliendo la ley, realmente. O sea, las leyes ya están ahí, se pueden aplicar y no se está haciendo. Y cuando vas a hablar muchas veces con los responsables de la administración, te encuentras con ese problema. No solamente de los políticos, que evidentemente lo hay, porque ellos si quisieran lo podrían hacer, sino también de los funcionarios que se niegan, porque son una casta en muchos casos que se resiste al cambio, a hacer cambios en este sentido. Para puntualizar, quisiera preguntarte por tus compañeros directores, o tus compañeros en el ámbito de la educación y al esta exposición que nos ha dicho tan rotunda, debían estar escandalizados lo que están pasando en sus colegios. ¿Qué sensibilidad hay al respecto? Eh, cero. Eh, eh, eh, eh, eh, no, no, no, yo soy políticamente incorrecto, ya lo sé, o sea que no... Eh, te lo voy a decir, te lo voy a contestar sinceramente, pero eh, sobre lo que tú dices de los funcionarios Mira, tienes al lado a una persona, Maybe, que conoce muy bien a David Pino. Eh, David Pino es eh, un técnico del, del Ayuntamiento de Sevilla. Y él resulta que... Es, Sevilla ahora es una de las ciudades del mundo que más cooperativas sociales tiene. Y eh, resulta que cuando quieren implantar una nueva cooperativa social, eh, pues eh, tienen muchos problemas de esos funcionarios. Eh, que le llama a veces a los interventores, él les llama con mucha gracia, interruptores. Son los que, no, no se puede, no se puede, no es posible, eh, eh, servicios jurídicos, pues él dice, cuando me dicen eso, yo tengo que tener muchos más argumentos para decirle si es posible de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y si fallan con los argumentos, porque es un interruptor muy potente, eh, ese funcionario va a donde el político. Y el político sabe que le va a apoyar. Cuando hay políticos de verdad que no se arrugan, entonces los técnicos se tienen que plegar. No estamos hablando de prevaricar, no de, de cometer ilegalidades, pero si el político quiere buscar una solución al final y cuenta con servicios jurídicos buenos eh, afines a él, encuentra la solución. ¿No se encontró la solución para cambiar la Constitución en una semana, en un fin de semana? pues se encuentran. A, a, a mí me gusta, ¿no habéis oído eso de que cuando hay una negociación, lo de parar el reloj, se llegan a estas soluciones tan imaginativas, que la gente dice, antes de la, 12 de la noche hay que llegar a este acuerdo, pues eh, existe el concepto ese de parar el reloj, o sea que hay ficciones para todo, y podemos conseguir, lo que pasa es que falta voluntad política, y entonces, por ejemplo, ese alcalde tiene voluntad política, a los funcionarios les tiene a raya, y, bueno, y que les costará más ahora mismo con la ley de contratos del sector público se puede se introducen cláusulas sociales éticas y medioambientales pues están todos los funcionarios como tú dices locos porque claro, estaban acostumbrados a una rutina de años de hacer los contratos de la misma manera los pliegos de condiciones de la misma manera y ahora les han roto los esquemas que ahora hay que introducir pliego, eh, cláusulas sociales, éticas medioambientales en los contratos fíjate tú esto, ¿y ahora cómo lo hacemos? Entonces, bueno, están todos Mis compañeros, yo lo he movido en muchísimos foros, eh, es un tema residual, no les preocupa, y con tal de que tengan, eh, algunos eh, piensan en lo de la comida in situ, tener cocina en el propio colegio, y la materia prima se la trae la gran empresa de catering. Con lo cual están cocinando el mismo pescado, la misma legumbre, la misma carne, pero lo único que lo cocinan allí y está más rico, y entonces con eso ya se contentan. Eh, bueno, porque además muchos hablan, lo único que hablan es de lo de la pirámide de la alimentación o de la rueda de la alimentación, y entonces claro, eso es un, una, un poco una trampa, ¿no? Eh, que sí, que hay que comer equilibrado, eh, y que pero que sea realmente con la materia prima sana. Yo en los colegios no he tenido eso, ningún apoyo, pero decir ningún apoyo es ningún apoyo, ¿no? Eh, los directores y directores de los colegios cada uno va... este es un tema eh, bastante... dicen bastante burocracia tenemos en los colegios bastantes cosas nos meten como para encima preocuparnos de algo que es de las familias y ojo, las familias tampoco se quejan eh las familias cuando llega el niño a casa ¿qué tal has comido? bien, ya está, se pasa a otro tema, o se va al la extraescolar o lo que sea, tampoco profundizan más en nuestro colegio conseguimos cambiar el modelo gracias a que las familias se metieron en el comedor y estuvieron investigando y viendo todos los incumplimientos de los pliegos de condiciones que hacía la empresa. Porque Las empresas engañan, dicen que van a dar el pliego de condiciones, que van a dar una cosa y engañan. Por ejemplo, aquí tenemos un, un cocinero de lo mejorcito de, de Cantabria. A ver, Flore, ¿tú sabes eso, lo de los estudios de, del tema del pescado? ¿Eh? En el País Vasco yo estaba en contacto con el investigador... Eh, que lleva para la Unión Europea la investigación sobre el pescado y ha dicho una cosa muy clara dice según va bajando el precio del, del menú va subiendo el fraude te dicen te en dicen los menús de estrella Michelin a lo mejor pues el fraude es de un 3% eh, eh, el engaño y según va bajando, sí. va bajando el fraude es mayor os imagináis en el pescado de 0,92 que hablábamos no. ¿Cómo será el engaño? ¿Qué será lo que, lo que nos dan, Pues eso, pues entonces, eh, pues, esto pasa, puede pasar en los restaurantes, donde la gente, si luego eh, lo aderezas muy bien, puedes echarle unas salsas maravillosas, pero si la materia prima pues está llena de pesticidas, de plaguicidas, de fungicidas, todo legal, insisto, pues eh, al final te estás comiendo todo eso, junto con algo, una salsa muy rica, si tú le echas eh, tomate, le echas eh, miel, le echas un poco de, eh, de una serie de que los cocineros saben hacerlo muy bien. Ahora, fijaros que la gastronomía, bueno, es una cosa, el masterchef y todos estos asuntos, pues están muy de moda, ¿no? El espectáculo, la comida como espectáculo. Entonces, ¿Qué pasa ya que me has... Eh, muy bien, eh, te he te dado, digo, para que... <risa> <risa> Lo que pasa es que yo... Eh... ¿Cambiaría de hábitos? No, volvería a los hábitos que teníamos antes. Eso es. Quiere decir, aquí tenéis, tenemos un mercado de la esperanza al lado, hay tiendas de barrio cercanas y luego cada uno nos tenemos que comprometer e informar de lo que compramos. Quiere decir, ahora está entrando un bocarte buenísimo, pues es época de comer bocarte. Estamos en la temporada de la sarda o del verde, pues vamos a por sarda o verde. Hay una buena carne, de una carnicería que sepamos de dónde procede y compramos. ¿Qué nos está pasando? Que nos vamos a las grandes superficies y al final tiramos de estantería. Y en la estantería a veces vemos una marca que es la genérica de, de la empresa y tiramos de ella, pero cuando damos la vuelta, como tú has hecho el paquete de lentejas, pues vemos que la mayoría viene de China, de Perú, de Canadá e incluso de, de Estados Unidos. Entonces yo, yo sí que haría es dar un paso atrás, volver a alimentarnos o hacer como hacemos algunos cocineros. Alimentar productos eh, naturales. Como tú sabes, hacemos un, un, un taller de alimentación saludable en el mercado y yo he contabilizado 87 alimentos naturales que utilizamos con los niños, en los cuales se los decimos: desde el azafrán hasta los puerros hasta el calabacín, todos los productos que utilizamos naturales. Si es verdad que luego el en la carne, el, el, el, el, depende del carnicero que vayas, mata aquí o trae de otros sitios, ¿no? La trazabilidad es importante saberla, y lo ecológico yo creo que es a donde debiéramos de ir, pero nos hace falta todavía mucho rodaje y mucha información. Las empresas ecológicas, sobre todo las de agricultura, nos cuesta un poco más acceder a ellas, porque a veces están lejanas, a veces tenemos poca información dónde están, pero sí, sí creo, eh, por finalizar, que debiéramos dar un paso atrás y cocinar como cocinaban antes en casa. Yo soy un cocinero que llevo ya muchos años cocinando y yo cocino a partir de frutas naturales, de pescado, al ser posible sin anisakis. Es casi casi imposible. Entonces lo que hay que hacer, si la merluza esta semana pasada ha a 5.40, comprar merluza, quitarle la falda, cocinarla a más de 110 grados y para adelante. ¿no? Eso hay que cogerlo y tirar esa, ese anisakis. Y si lo vamos a mantener más tiempo, queremos hacer un, un boquerón en vinagre, ahora que está muy barato, pues los cogemos y los congelamos, pero dos o tres días. Porque al final yo creo que hay que visitar, hay que ir a la tienda, hay que ir al mercado y ver el producto. Pero somos nosotros, ¿eh? No nos tiene... Los políticos a lo suyo. Nosotros somos los que tenemos que espabilar. Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos analizando... Carlos ha hablado de, de los funcionarios, estamos hablando de los políticos... Eh, tú has hablado de, de otra pieza que es la alimentación pero yo desde mi punto de vista creo que lo que es un error es el modelo que tenemos como sociedad es decir para bajar al mercado como yo he hecho esta mañana comprar unos bocartes tres eh, euros dos kilos ir a casa limpiarles cocinarles hace falta tiempo eh, las parejas actualmente para que puedan sobrevivir más o menos tienen que trabajar dos personas, empiezan a las 8 de la mañana, dejan a los niños a todo correr con el coche, vuelven a las 8 o a las 9, o sea, nuestro modelo de sociedad es verdaderamente un caos. Eso tiene consecuencias en donde, en la alimentación, coges la comida muy rápido porque no vas a limpiar los bocartes, prepararlos, freírlos y luego... <coughs> te encuentras con cantidad de pegas y ese es el problema vamos muy deprisa y esta sociedad tiene un problema lo tiene con la contaminación con la alimentación y con cantidad de de piezas que forman todo ese puzzle luego, bien, aquí hay un grupo que quizás seamos 80 o 90 personas que estamos convencidos que lo que tú opinas lo venimos hablando hace muchísimos años que en la educación vemos que a los chiquillos la educación que reciben no es la correcta, no es la que debería ser matemáticas, física ciencias y lo hemos hablado tú y yo muchas veces ¿qué pasa con la inteligencia emocional de los niños? con cinco años que empiecen a conocer a sentir qué es lo que les pasa por dentro luego yo creo que el problema que tenemos es la huida hacia adelante del homo sapiens que no tiene ni puta idea hacia dónde vamos nada más totalmente de acuerdo y a Flore. Yo, de verdad, la experiencia que estáis haciendo en el Mercado de la Esperanza es, es genial. O sea, se lleva allí a los niños de quinto o sexto de primaria y cocinan con ellos. Pero yo es que me da un poco de, de miedo a veces eh, lo del Mercado de la Esperanza es, eh, porque sea allí local, es sano, esas verduras y esas legumbres, esos tomates eh, que se les ha echado. Eh, es que hoy en día, eh, ¿no habéis oído que la gente dice, eh, hombre, los tomates los traigo del pueblo? Y, pero ¿le han echado los polvos azules, eh, el sulfato? Sí, pero es que, hombre, si no, no se cogen tomates, si no echan los polvos. Claro, es que la agricultura ecológica no les echa esos polvos y tiene otros sistemas y otros métodos. Entonces, a veces nos creemos que estamos comiendo natural. Pero, hombre, siempre es mejor en todas las cosas, eh, hay, hay graduaciones. ¿eh? Es mejor, yo digo, una línea en el medio eh, convencional... Y ecológico. Dentro de lo convencional, hombre, es mejor aquel que come frutas, verduras, legumbres y pescado fresco, ¿eh? Eh, es mejor eso que el que come precocinados y fritos y rebozados y, y todas estas cosas. ¿Eh? Dentro de lo ecológico, es mejor el que consume productos ecológicos y locales y de temporada. Sí, eh, hay productos ecológicos con certificación ecológica y que vienen también de otros sitios lejanos. Entonces, hay una línea que no debemos de perder de vista, que es convencional, ecológico. Lo ecológico que de, necesita mejorar, que necesita más mejores certificaciones, más controles de calidad, bajar a las productoras y a los productores, bajarles los precios que, que tienen, pero eh, tener supervisiones también. Yo digo eso, que a veces decimos natural. ¿Y cuántas veces en las cosas nos dicen? No, esto es natural, naranjas. Naranjas que les han echado un montón de productos y que luego les han echado ceras y conservantes y no sé qué y a cámaras y a tal y te, te estás comiendo un zumo de naranja pero bueno mmm, ¿eh? o sea, eh, ese es totalmente sano yo quizás me voy a, a lo mejor al extremo no, no se puede ser extremista pero debemos de conocer las cosas y luego cada uno saberse dónde se sitúa a la derecha, a la izquierda más a la derecha, más a la izquierda en el centro donde nos situamos, ¿no? Pero la línea yo creo que es esa, convencional, ecológico. Y sí, lo de Rafa tiene razón, pero nos estamos volviendo locos en esta sociedad que queremos eso, el último... Esto que estamos hablando en la alimentación es lo mismo, por ejemplo, en el mundo de la tecnología. ¿Eh? Consume, consume, consume. En vez de com, eh, come, eh, consume tecnología. La última tecnología que no te preocupes, la tecnología también nos va a enfermar. Nos va a enfermar la vista, nos enferma las cervicales, nos enferma el cerebro en muchas ocasiones, tú como psicólogo lo sabes. ¿eh? Entonces, eh, consume, yo te curaré de esas adiciones, eh, al móvil, a las tabletas, a los ordenadores, y para que sigas consumiendo tecnología. Y así podemos hacer este círculo, este círculo capitalista, pues le podemos hacer... Mira, alguien que me decía, dice, pero qué burrada dices, el deporte, el deporte se está convirtiendo en un bien de consumo de forma compulsiva y entonces practica deporte, practica los 10.000 del soplao los 100.000 del no sé qué y los maratones y las medias maratones, practica mucho deporte que vas a caer pero seguro, vas a enfermar y yo te curaré también con medicina suplementos dietéticos y tal para que sigas... Bueno, pues esto se da en muchos elementos, no solamente en la comida, sí. Es una nos uh, meten en esta vorágine y yeah. <risa> <risa> quitar eso, Emanuel. ¿eh? No, yo quería el micro Gracias, yo quería el micro para si está yendo gente sí. a anunciaros, sí. iba a decir dos o tres cosas, cinco. ¿Tenéis la programación del mes? Solabria viene el día 2 de abril, por aquí, que ya me han dicho que está confirmado el evento. Mañana presentamos este libro de teoría de la retaguardia, de Iván de la Nuez. Eh, contaros que este espacio se nutre de, de muchas personas voluntarias que hacemos posible que esté abierto. Hay una regenta de colaboración al fondo. Os podéis hacer aliadas voluntarias y que el, el, el viernes paramos. El viernes hacemos huelga, os animo a hacer huelga. Y nada más, el anuncio ya está hecho. Eh, podéis seguir, ¿eh? O sea, yo solo quería meter el anuncio con micro, que eso sería mejor. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa? No, este el tema es larguísimo y podemos estar hablando aquí, pero no se trata de cansaros, ¿no? Sí. Nos no llega desde ahí. Habla, ¿habla alto. ¿Es cierto que la agricultura ecológica requiere mucha más extensión? Sí, claro. Es, pero eso agricultura extensiva y agricultura intensiva la intensiva sí, me puedes meter a las vacas allí en una estabulación y entonces en poca extensión de terreno eh, puedes, eh, puedes eh, claro estas macrogranjas que se están haciendo en muy poca extensión de terreno tienen miles y miles de vacas que, eh, que claro para para prevenir enfermedades pues tienen tratamientos uh -huh. Eh, eh, que, que todo es eso para que no haya contagios entre unas y otras, igual que las macro granjas de pollos estas que vemos, pues claro, comer huevos, pues, pues bueno, pues eh, sabemos a lo que nos arriesgamos, ¿no? o comemos pollos, o tal. Sí, hace falta, pero ojo, eh, la ganadería ecológica, lo que hace es defender el, el medio, el medio ambiente y preservar el medio ambiente. Probablemente, pues eh, no habría estos incendios que estamos teniendo con ganadería ecológica, si hubiéramos cambiado no tendríamos seguro, ¿no? probablemente no seguro. ¿Y hay extensión suficiente en el mundo para alimentar de forma ecológica a 10 millones de personas? Sí, sobre todo, vamos a ver una cosa, esta, esta, fíjate, cuando decía las tres preguntas, la primera era la comida ecológica es cara, esa no me la habéis preguntado porque yo me he adelantado, la segunda es y las personas que no tienen recursos y la tercera eh, era esa que tú dices, no, hay alimentación te contesta, la ¿contestas tú? ¿eh? Sí el eh, eh, trabajar el funcionar de respetando nuestro entorno, respetando la normativa que representa la ecología principalmente fomenta la biodiversidad con lo cual genera un ciclo de que nos beneficia en todos los aspectos. No porque estemos cultivando algo que controlamos quiere decir que sea negativo. Si ese cultivo se realiza de forma respetuosa, eh, la agricultura ecológica bueno, pues, eh, no, no es una agricultura intensiva donde siempre se va a cultivar el mismo producto. Hay una rotación de, digamos que es que lo que hace la naturaleza, pero un poco dirigida y supervisada. ¿no? No, y lo de la extensión. Hay ahora mismo muchos eh, terrenos que están eh, improductivos. Y luego, eh, la agricultura y ganadería ecológica lo que hace es que necesitamos comer bastante menos y producir bastante menos que estos sistemas, con estos sistemas industriales. Porque otra de las cosas es que se tira mucho producto. ¿sí? El despilfarro alimentario es grandísimo. Entonces, con la agricultura y con la ganadería ecológica, yo cuando vas al grupo de consumo, pides lo que necesitas para la semana, ¿Eh? Haces el pedido por internet, vas a buscarlo y luego pagas por internet. Lleva eh, tres minutos hacer un, un pedido ecológico de un grupo de consumo. ¿eh? Y el coste, ya digo, similar a lo de la tienda, es cambiar un poco los hábitos. Y, y bueno, pues esto es un proceso. Habría que aumentar los eh, la demanda, aumentar los que consumiéramos en ecológico, aumentarían los productores. Aquí, fijaros, si desaparecen esos 1.300 ganaderos de leche, y con los agricultores pues, pasa lo mismo. O sea, está eh, Cantabria al final, bueno, para el turismo, a lo mejor, ¿no? Para casas rurales o para cosas de estas nos vamos a quedar. Pero el sector primario, no sé, es empezar, es eh, poco a poco. Es la mejor manera para conseguir el desarrollo rural, Sí, el otro día con eso hablaban de desarrollo rural, pero lo entienden que es los toros... A tener los toros y, y, la y la caza eso sí, eso es el desarrollo rural ¿no? Eh, hay otra cosa que, que también conlleva eh, el tema de, de las granjas industriales que sí. no se habla de ello, que es el maltrato animal o sea, no son animales que no solo están contaminados sino que sufren constantemente durante toda su vida entonces tú te comes eso y te estás comiendo algo horrible yo por lo menos pienso así, sí, y sí, para sí. mí es importante Sí, sí. Y luego hay otra cosa que no sé si alguien podrá contestar, yo eh, procuro comer ecológico siempre que puedo, y en, en las conversaciones con la gente, cuando hablas de esto, te dicen ya, pero es que lo ecológico, ¿cómo sabes que realmente es ecológico? Porque hay mucho fraude, yo no sé qué contestar, yo digo, hombre, yo confío eh, cuando compro en un establecimiento que lo que me están vendiendo, pues conozco a la persona y, y confío en esa persona. Pero realmente me gustaría tener otros argumentos para contestar, que no sé si hay alguien que puede contestar. No sé, ¿hay alguien que queréis? A ver, yo lo que... Lo sé, eh, una de las cosas que hemos... Eh, hace poco eso, cuando estuve con el consejero de Agricultura, estaba también el, jefe, el responsable de la Odeca, la Oficina de Calidad Alimentaria, que es el que eh, lleva los temas de las certificaciones ecológicas. Y yo le dije, le reclamé que, que tiene que haber mucho más personal para que, que las certificaciones pues eh, realmente sean válidas. Eh, lo que les piden, los requisitos que les exigen a un agricultor o a un ganadero ecológico son muy altos, muy altos. Que es posible que algunos escapen. Hace poco, por ejemplo, me comentaban el tema de la miel. ¿eh? Pues dices, los controles en la miel son muy grandes. Y hace poco a un apicultor le, eh, le quitaron la certificación ecológica porque decía que estaba eh, echando algún producto químico a sus, a sus panales. Y entonces, eh, claro, resulta que sus abejas habían, habían ido a otro sitio donde había contaminación. Entonces tuvo que dejar de producir en ecológico hasta que eh, en los análisis que les realiza, realizan, realizan eh, los productores ecológicos análisis de los productos que compran. ¿eh? Los productos que los piensos o los productos que consumen tienen que ser ecológicos. Luego analizan las tierras, la tierra, y analizan el producto después de acabado. Claro, se puede pasar y que no hay inspectores suficientes a lo mejor y que en alguna... Pero claro, imagínate si puede haber eh, engaños o fraudes o equivocaciones o errores en lo ecológico, lo que hay en lo otro. ¿Eh? O sea... Yo también quisiera que aumentaran y mejoraran las certificaciones eh, las ecológicas eh, con más rigor, pero, pero yo creo que ahora mismo hay una gran diferencia. O sea, yo os digo, os coméis lo clásico que se dice, el tomate, pero la carne, la carne, comerla poquito a poquito la, la carne, pero que sea ecológica. Hay una diferencia abismal entre la carne de ese carnicero que no dudo de su buena intención, pero que le ha echado antibióticos, hablando de la, de la miel la miel dicen yo me bajo una miel de líbana que es maravillosa claro yo no estamos hablando de la de la de la granja esa sí, eh, que ni es miel ni es nada no eh, pero eh, dices yo me la bajo de Liébana y bueno es una miel eco, bueno ecológica tiene certificación no eh, cómo son los eh, los panales cómo están fumigados con qué productos químicos claro todo el mundo para la berroa pues fumiga los panales. Y entonces aunque las abejas eh, pues, eh, picoteen por ahí por las flores que son ecológicas, pero resulta que tienen productos químicos, nos eh, estamos tragando con esa miel que decimos que es tan sana, tan sana, pues nos estamos tragando también los productos químicos. Entonces, que la una ecológica yo creo que de momento es, eh, es necesaria. ¿no? Porque es tener algún control, o sea, nos fiamos, eh, ¿por qué nos fiamos? No sé, las etiquetas incluso de los productos nos dicen: te estoy dando eh, aceite vegetal de palma, y de eso nos fiamos, pero del otro no, o sea, no, no sé. No, era nada de apuntar cuando se hablaba de la producción, de que se si había producción sí. suficiente, que no nos olvidemos que en la manera de producir y de manejar ahora la alimentación se despilfarra muchísimo y que se tira mucha comida a la basura. Mucho, sí. Mucha. Sí, sí. Mucha más de lo que, que ya es un, un tanto por ciento muy serio, no es, no es una anécdota. Sí, sí aquí hemos tenido en el colegio a la persona que consiguió una chica, Cristina Romero, una catalana que consiguió llevar al Congreso una iniciativa popular eh, eh, para eh, contra el despilfarro de alimentos y, y vino aquí al, al colegio, estuvo conmigo y tal y cómo podíamos combinar que, se, eh, que lo que se consuma sea ecológico y que no se desperdicie o sea, la lucha de, de esa chica ¿Eh? ¿Cómo se podía combinar con la otra lucha de unos comedores de colectividades que sean más, más sanos, ¿no? entonces estábamos intentando buscar eh, apoyos mutuos, ¿no? entonces alguna cosa más, sí, pues sí. sería solamente, ay, pero primero, no, no yo hablo del dinero como has hablado del dinero, sí, minero, pues, esto. yo creo que lo resumiría todo en que hay que luchar. es decir y oye, vamos, las cooperativas, por sí. ejemplo, ¿no? Una no cuestión educacional, pero los políticos, o sea, yo me dedico mucho con ellos porque es que no tienen, no tienen remedio. Y ¿no? es que a... vamos a ver si a los chiquillos ya les enseñamos, la política es otra cosa. Es decir, las cooperativas, la ley de cooperativas existe sí. en Cantabria, pero la, el, el reglamento ni está ni se le espera. Eso es. ¿Eh? Ni está ni se le espera. Sí, Lo sí. Diario, va, va. Quiere decirse que no hay manera de, de gestionar una cooperativa con cierto... O sea, no sabe. O sea, hay gente con, pues, con funcionarios, con buena voluntad, pero con muy poco conocimiento. Vale, punto. Ese es el primer punto de las cooperativas. Yo gestiono algunas ecológicas, como está, pero ahora ya capricho. Y sí que es cierto que es inviable ahora en Cantabria, tal y como está todo estructurado, que, por ejemplo, estos son, ya que has nombrado una, yo voy a nombrar la yo ayudo, apoyo, sí, sí, sí. si te vayas, sí te si te vayas. vayas. Eh, bueno, pues eso es una eh, no sé, los, algo que han hecho la ilusión ciertos ganaderos en, en, en, pues eso, en, en la zona de campo Y entonces, pues, pues no hay manera, tampoco dios tienen capacidad para producir como ellos Una vaca ecológica lleva un proceso, no tenemos espacio ni poder adquisitivo pa, para tener más vacas ecológicas. Bueno, ecológico para poder distribuir. Entonces es todo un poco consenso entre todos. Si no hay financiación, no hay apoyos, no hay ayudas, no hay manera de que esto se lleve a cabo. Por mucha voluntad que tienen los de los siete valles de montaña, sí, sí, sí, sí. no va a poder ser, ¿sabes? pues lo digo que es educacional a todos los niveles. Y luego, ya por último, pues, la que, eh, que como ya hablaban ellas, me consta que ya Carrefour. Es sí. que <risa> me ha hecho mucha Todavía Certifica por certificado blockchain ¿eh? los pollos camperos. Si leéis, podéis ver el vídeo en YouTube y ya está. Pollos camperos pues ya certifica con certificaciones blockchain. Es decir, son certificaciones que ya por lo menos no se va a engañar en esta certificación. Sí. serie de, de, de, de aceites que ya se certifican también con esa certificaciones y el futuro será Les digo yo a los míos, y si te bañes, venga, vamos a certificarlo en China, a ver si podemos. Pero bueno, me refiero a que es educacional, y, y yo pienso que como ya los que tenemos están muy mayores, y con muchas... pues eso, con muchas... yo pienso que es el futuro, las generaciones jóvenes las que tienen que aprender qué es en la política, qué es... Por ejemplo, vosotros ahora hacéis mucho hincapié en la, en la educación, en meter, que no es por meterme con ellos, pero también, en los niños que aprendan financiación no, nada, ¿eh? haciendo, ¿eh? no, no, no, que no. pues o sea, eso organiza el BBB ¿Quién está haciendo la educación colectivos? financiera? No, no, ¿Eh? bueno, eso a algunos colegios ¿Por qué no enseñamos? Pues, pues yo propongo que ¿por qué no se hace economía colaborativa es que me parece que es tan fundamental Tú, tú sabes en los colegios ¿eh? que se convierten en zocos pues eh, la educación vial la da Renault eh, es la educación sexual es ausonia. en es la educación para la alimentación deslei. O sea, todos Coca-Cola hace la literatura. ¿Y quién prepara los programas, el, el, el medio ambiente EDP. Siempre para esos programas? Pues igual la, estos jóvenes... La educación jóvenes, emocional que... te ha ah, dado la fundación... ¿Claro? Banco sí. Santander. Santander está dando ahora en, en los centros sí, sí. escolares y en institutos formación financiera ¡Hombre, no me toca las pelotas! No pronto, sí, no. sí, sí, sí, sí Darle un poco de, de, de formación! por lo menos colaborativa es poner a zorro ¿Eh? a no y darle gallinero, ¿no? Ya sí, te digo, yo veo muchas sino que está ahí cooperativas en el País Vasco que lo llevan en, la, en, en el ADN sí, y aquí no, aquí no, y aquí no, pero te digo ni, ni se espera el reglamento para que podamos no pero bueno, hay opciones políticas que, mm -hmm. que podemos no, pues votar. De, a ver, si sí, sí. que... venga Florento. No, bueno, ya que se está hablando de educación eh, Yo creo que el, el, el problema, como decía el compañero, es de modelo Y dentro del modelo, eh, aparte de las medidas estructurales, en los ámbitos donde has hablado eh, Yo creo que el, el, el ámbito educativo es estratégico y es clave. Entonces eh, yo creo que al sistema educativo actual, tú como educador, y un educador coincidimos en eso, me imagino, eh, hay, que darle, es, hay, que, hay que darle una vuelta total. Es decir, en este momento, eh, partiendo de la idea que tú haces de que el cambio tiene que hacer la ciudadanía, pero la ciudadanía no puede hacer el cambio porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es si sabemos quiénes somos para saber a dónde vamos. ¿no? La educación emocional brilla por su ausencia y en cualquier caso se hace con sucedáneos o con maticolos desde un planteamiento totalmente funcional. Eh, yo creo que la, la información es necesaria pero no es suficiente. Has, te has hecho referencia a, al juego este de menos es más donde trabajas con las necesidades fundamentales de más NIF. Entonces, cuando mmm, en un grupo de adolescentes, de cualquier instituto de ahora, se hace la pregunta de cuáles son sus necesidades, que pues, a describir, esto lo digo porque es un trabajo de investigación realizado, y las necesidades que manifiestan son las tecnológicas, un móvil, más frecuencia de autobuses, o sea, eh, confunde necesidades con recursos. Y además. Eh, hablan de control de necesidad con recurso eh, material en realidad las necesidades son otras cuando se en un trabajo y tal, terminan diciendo que, que las necesidades peor cubiertas son la protección el afecto y la participación eso como resultados como indicadores entonces, claro eh, en, en el mejor de los casos en los centros educativos se trabajan los valores pero se trabajan mal se trabaja diciendo, es que tenemos que ser, debemos de hacer. Entonces, cuando planteamos desde ahí las cosas, en un mundo donde el eje es el objetivo es tener y no ser, no se llega a ningún sitio. Es un, es, un, es, un, es un artefacto más que se incorpora, pero por la mañana cuando llegamos al centro, al niño no se le pregunta quién es, qué le pasa, qué trae hoy sino que les dice, abre el libro por la página 7 y subrayamos ¿no? entonces creo que la educación es un sector clave que hay que pegarle un vuelco y que la contaminación en definitiva, final eh, más severa y más grave es la, la mental, la emocional que es la que, que es la que genera en última instancia la contaminación de, de la planeta, ¿no? Santiago, sabes de lo que habla y por el... Camargo, Juanjo y Santi y tal, pues están trabajando mucho los temas ambientales desde hace muchísimos años y, y efectivamente la educación es la clave, pero la educación está mediatizada por las editoriales, eh, que son las que imponen el discurso y, y los libros de texto y entonces, bueno, pues ese es un poco lo que al final estamos por eso y luego pues eh, los malos profesores por los exámenes que es la forma de coacción de tener a los niños controlados y quietos y adoctrinados, ¿no? Entonces yo te quiero dar esto, tú me lo das, lo vomitas en el examen y ya está, ¿no? Entonces eh, la, el catecismo es el libro y claro, hay docentes maravillosos que rompen con esa, con esa dinámica, ¿no? Pero, pero es complicado, sí, porque la educación es un dinosaurio que se mueve muy lento. La sociedad va a un ritmo y la educación es un dinosaurio pero eso sería otro tema eh, hoy sí no efectivamente yo no quiero cambiar el mundo así de la noche a la mañana sé que esto es un proceso muy largo que necesitamos que seamos muchas las personas que estemos se, crear una masa crítica que cada vez seamos más eh, y que cada vez bueno pues en eso en a ver cuántos aumentan Solabria cuántos socios aumentamos de Solabria de aquí entre gente sensibilizada, 10 minutos lo que cuesta hacerse y cambiar eh, tu... Eh, ¿Cuántos saber que nos pasamos a software libre, que es más barato y más ético? ¿Cuántos...? Eh, o sea, eh, no sé, hay cantidad de cosas. ¿Cuántos? Quedaros sin irnos más lejos. ¿Cuántos pudiendo no donamos donamos nuestra sangre? Es economía colaborativa también, ¿no? Tenemos sangre, lo donamos para otros que que no conocemos de nada, oh, pues porque no damos el salto, diez minutos en, ahí en Valdecilla, a veces nos lo acercan hasta la puerta de casa. No sé, o sea, son cosas que nos tenemos que implicar, nos tenemos que mojar, nos tenemos ¿no? en esta sociedad. Y yo el primero, pero es que no se trata de dar lecciones a nadie, ¿no? que aquí hay gente, bueno, yo veo gente comprometida y gente que, que intenta cambiar el mundo. Pero bueno, yo creo que seamos, y tenemos a Amnistía Internacional, que están luchando por, por cambiar el mundo, pues, pues bueno, pues eh, apoyarles. Eh, tal. Nos tenemos que apoyar entre nosotras, ¿eh? nos tenemos que, que dar ánimos, porque si no nos hundimos en la miseria. No hace falta yo creo que una conciencia profunda, ¿no? O sea, sí. Eh, sí. Porque si no somos arrasados por el sistema muy fácilmente. Sí, sí, sí. Entonces, si, si los datos que salen en los medios de estudios sociológicos indican que el nivel de soledad es alarmante y creciente de una manera, entonces eh, habrá que ir a trabajar o a ver qué pasa con esa situación, porque si no, eh, eh, es inmediato que ante esa situación lo que vamos a hacer es ir a comprar, y a comprar de forma indiscriminada y a, y a satisfacer, pero aquí estamos juntas nosotras, ¿eh? y ya está, y eso es lo suficiente. O sea, yo me hay que quedarse siempre con el vaso medio lleno. ¿eh? Aunque he hecho mucho negro, yo me quedo con el camino multicolor. Y entonces estamos, estamos nosotras aquí y podemos hacer lo que podamos hacer. O sea, lo que no podemos es mirar para otro lado. Había una frase de Confucio que siempre me, me ha gustado. Si no puedes cambiar el mundo, empieza por cambiar por ti mismo. Eso es, si no puedes cambiar el mundo, empieza por cambiar a ti mismo. Eso es, es. la claro. cosa. Es. Muy pues, bien, bueno. gracias a todos.